Carolina Preciosa, me da mucho gusto otra vez saludarte, saber que estás bien, que ya te pusieron tus dos vacunas y que ya lo que sigue es que te cuides y que estés atenta de que todos los demás también se estén cuidando. Claro que sí. Un placer, David, estar contigo. Muchas gracias. Eh, y ser parte de estas charlas tan amenas. ¿Cómo no? Para la conocer gente, el mundo, Lapa. Fíjate que la gente me ha estado refiriendo lo que ellos has, han estado viendo en las charlas y que les ha parecido muy interesante, muy muy interesante primero Florecita, luego Carolina, ahora tú misma, y bueno vamos a hacer todo lo posible porque todas las charlas terminen por coincidir con un eh, segmento importante de comunicación que nos permita conocernos mejor muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por aceptar la, la charla como siempre digo eh, los eh, currículums de cada persona de, de los que nos dedicamos a estos, en algunos casos, son muy abundantes. Entonces, te voy a pedir que, por favor, tú nos digas quién eres, a qué te dedicas y por qué te dedicas a ello. Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, soy Carlina Baternoste. Eh, soy miembro de ALAPA, líder de pacientes sin diagnóstico, pero mi historia se remonta a mucho más allá y mucho más atrás de, de este momento. Eh, yo desde muy pequeña tuve mucha vocación por el servicio, eh, estudié medicina, estudié cinco años de la carrera y después por circunstancias de la vida no, no la terminé, pero siempre me quedó ese amor por el servicio y por por la ayuda y por la curación hacia las personas. Eh, luego me dediqué al, al marketing, este, la vida me puso en el camino de, del marketing organizacional, fui directora de marketing de BNP Paribas, de Carlif durante casi 11 años, eh, y luego también por circunstancias de la vida, decidí retirarme del mundo corporativo porque a mi niño, Ramiro, que hoy tiene 16 y ya no es tan niño, le detectaron algunas, eh, algunos problemas en su salud este, que requerían de mi atención y de, de estar con él. La verdad es que cuando pasan estas situaciones eh, nosotros, los papás, eh, las mamás en, suelen ser, como vos decís, en su mayoría dejamos todo por nuestros niños. Así que bueno, me aboqué a Rami eh, a buscar qué era lo que pasaba a ese sexto sentido que tenemos los papás que aunque nos digan que esto va a cambiar y la proteinuria se va a ir, este, vos sentís que, que algo no está bien. Y, y esa búsqueda este, me llevó a donde estoy hoy. Este, mi niña lleva ocho años sin diagnóstico, este, y gracias a haber ingresado al la APA, este, muy prontito seguramente sabremos eh, qué es lo que tiene Ramiro, y hacia qué alternativa terapéutica o sintomática podemos ir. Eh, ese, ese camino de servicio no termina en Ramiro, ¿no? porque uno lucha por, por los hijos, pero se da cuenta que en el camino hay muchos otros que nos necesitan, así que ese es, el, ese es el rol que me dieron Florencia y Carolina, a quienes agradezco muchísimo, para poder ponerle eh, el nombre a esa enfermedad que tienen muchos de nuestros niños y, y pasamos en Odisea Diagnóstica años y años, así que esa es un poquito mi, mi, mi hoja de ruta este, brevemente explicada. Muchas gracias, Carolina. Perdón, muchas gracias, Carlina. Carlina. Carlina. Disculpa, por favor. A continuación, me voy a permitir hacerte unas preguntas que tienen que ver con el universo más esencial de las personas, que tienen que ver con un factor hermoso, único, que es la singularidad en cada uno de nosotros. Si tú me lo permites, voy a iniciar. Claro que sí. Carlina, ¿alguna vez has pensado eh, que para que este esfuerzo que tú estás haciendo llegue a buen puerto, no necesariamente vas a atravesar un camino que te lleve a la perfe perfección absoluta, eh, pero que evidentemente el camino y la constancia en el trabajo te van a llevar a un punto en el que vas a conseguir excelencia, porque evidentemente ahí se llega, a ese resultado se llega cuando se empeña uno de manera determinada. ¿Lo has pensado, Carolina? Lo he pensado, lo trabajo muchísimo, porque he sido en mi vida muy, muy exigente conmigo misma y con mi alrededor y aprendí que esa exigencia no era buena sí la excelencia, porque la exigencia denota saturación, esfuerzo, en vano muchas veces. No así la excelencia. Y aprendí que es mucho mejor bueno que perfecto. Y en este camino lo importante es el hacer, no tanto el decir. Y la exigencia muchas veces nos lleva a al decir, al decir, al marcarnos objetivos, como yo le digo a muchas veces, eh, sobrenaturales, este, por ser tan perfeccionistas. Entonces, las metas tienen que ser alcanzables, cumplibles, evitar frustraciones, porque estamos trabajando con personas, con pacientes que están esperando una respuesta, y que a veces, muchas veces, la respuesta es no. Este, pero ese no a tiempo eh, es muy importante para nosotros los padres y los pacientes por lo tanto estar bien atado siempre a la realidad este, de la mano de la excelencia y de la mano de lo bueno versus lo perfecto es un camino que, que yo tengo como objetivo en mi vida y también que tengo como objetivo Alapa, a mí me ha cambiado la vida eh, David este, yo ya sé qué quiero hacer en el futuro. Yo quiero hacer patient advocacy. Quiero ir de la mano con los pacientes y generar acciones para y con los pacientes. Eh, y ese es un poco el resumen. Esto te lo pregunté porque nadie, ninguno de los que trabajamos en el mundo por las enfermedades de este tipo, terminaremos por alcanzar la perfección. Eso sería... Imposible, es utópico, pero sí podemos alcanzar sí. la La dedicación nos va a llevar a ello. La dedicación nos va a llevar a ello, sin lugar a dudas. Sí. Hablando de dudas, no tengo ninguna duda de que tú estás alcanzando ser de mucho valor para otros con tu trabajo. Y esto lo has hecho antes que pensar en ti misma en tu éxito personal cómo es que carlina decidió anteponer todo aquello por lo que luchas hoy mismo y posponer lo que tiene que ver contigo misma ¿Cómo? como eh, un marcado desarrollo personal eh, un trabajo importante en los deseos, en los sueños eh, y en lo que deja huella. Eh, lo que deja huella es cómo hiciste sentir a las personas, qué haces por esas personas, eh, cómo te recuerdan, cómo impactas en la vida de otro. Sí. Es muy importante diferenciar el ser del hacer, sí. y para mí eso marca la diferencia. Eh, yo soy haciendo, y lo digo en gerundio, eh, soy haciendo, eh, no soy de lo que trabajo, no soy directora o gerente, o no soy ganar mucho dinero, soy el agradecimiento de, de las personas, soy el amor, que es algo que, que, que a veces en la vorágine de la vida es una materia de la cual mucho no se habla el amor, la caricia las palabras, el trato la contención ¿cómo hiciste sentir al otro? para mí es lo relevante y lo que deja huella en mi vida hay un, una frase que a mí me marcó mucho en la vida que es, al final del juego el, el peón y el rey van a la misma caja o sea todo lo que hagas por ganar dinero, por ser relevante, por este, salir en tapas de revistas, por, no, no, es lo mismo. Lo que importa es cómo ayudas a la gente, cómo solucionas un problema, cómo gestionas una traba y cómo hiciste sentir a esas personas. Y eso es lo que me definió a mí a dejar, este, dejar de ganar dinero en otros trabajos este, dejar de lado eso y y, y, arraigar, y no soltar nunca más la mano de Alapa, de Ulapa y de lo que a mí me da alimento al alma. Esa es la base, el alimento del alma. Me quedo con la expresión, al final del juego, el peón y el rey van a la misma caja o oh, sí. a la caja. Sí. Me gustó. Robert Louis Stevenson decía que uno no debía de juzgar la cosecha diaria, sino las semillas que plantas. ¿Cuáles son las semillas que tú has plantado? Yo siento que he plantado en, en el corazón de las personas emociones y lealtades que, que no tienen precedentes, eh, el amor, eh, el saber que estoy, el saber que no te suelto la mano, la certeza de, de que te acompaño eh, y sobre todo el sentirte contenido en este mundo la contención y el acompañamiento cuando hay tantos no, porque nuestro mundo es un mundo de no, con los organismos gubernamentales, con las farmacéuticas, con los médicos, con el sistema de salud, entre nosotros mismos. Entonces, saber que aún en el no estás acompañado y que no estamos tan solos. Eso es lo que yo quiero sembrar en las personas. Y esa es la huella que quiero dejar. Fíjate que siempre yo comento que a mí me encantan los no. Porque me esfuerzo al triple, porque no me doy por vencido, porque uh -huh. aprendo con el ejercicio del ejemplo que quiero construir. Por muchas cosas, los no son muy importantes para mí. Y eh, en este encuentro de voluntades cuando vas por la vida tratando de resolver asuntos siempre hay gente siempre hay gente que es muy complicada gente difícil no. gente que no camina hacia la misma ruta de pasión de entrega de determinación de transparencia y a veces te complican el entorno eh, yo te preguntaría eh, por supuesto que nadie puede hacer que te sientas inferior si tú no se los permites. Eso lo tenemos claro. ¿Alguien ha querido verte de manera así, haciéndote inferior? ¿Y cómo es que tú has respondido a ello? Sí, claro. Y en muchas más de una oportunidad. Y la verdad es que yo no me sé defender mucho. Eh, pero sé defender a los que tengo al lado, y tengo unas fieles escuderas ahí este, a mi lado, que cuando hay algo que yo no puedo, eh, es como decirte, yo puedo defender al otro, pero me cuesta bastante este, pelear por lo mío, ¿no? Y cuando estás en un equipo de trabajo como el que estamos en Alapa y en Ulapa, yo me siento más grande. Porque yo peleo por el otro y sé que el otro pelea por mí. Y nunca estamos solos. Y te voy a decir algo más. Eh, hace un tiempo yo me pregunté por un quiebre que tuve personal en esto de elegir, ¿no David? Elegir qué camino, de qué lado estás. Y, y me pregunté qué era la felicidad para mí, no y esa felicidad terminé definiéndola como que es sacar la atención a las cosas, a las personas y a las situaciones. No son momentos la felicidad, yo no pienso que sea momentos. siento que uno es feliz cuando deja de estar en tensión con las cosas, cuando está a un paso de de una conversación para resolver un problema. Y eso me han enseñado mis compañeras de ALAPA. A que siempre hay una forma de hablar, siempre hay una forma de sacar tensión, siempre hay una forma de, eh, de solucionarla, aunque haya un no detrás. Eh, y que es muy importante el diálogo eh, en esta defensa de intereses, en esta defensa de personas. Eh, y en esta defensa de uno mismo, ¿no? La conversación. Nunca dejes y nunca supongas. Siempre pregunta. Siempre pregunta. Yo he observado en los últimos meses esta, este ejercicio de voluntad, este ejercicio de compañerismo, este ejercicio de sumar, multiplicar hacer que las cosas sucedan de parte de, de la gente de Alapa y de Ulapa. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Tú tienes a tu alrededor a muchos que te queremos y a todos los que dispuestos estamos a salir a favor tuyo, en cualquier condición, la que fuere, porque nos hermana el mismo sentimiento y nos... Eh, Compromete a que si algo es bueno para alguien en Ulapa o en Alapa, es bueno para todos. Pero si algo es malo para alguien en Ulapa o en Alapa, es malo para todos y procedemos en consecuencia. Estoy absolutamente de acuerdo con ello. Hoy has aprendido a lo largo de la vida una enorme cantidad de conceptos, de informaciones, de, de cosas que creías que jamás nunca ibas a tocar en tu vida. Hoy mismo este ejercicio de buscar solución para quienes no tienen diagnóstico, en fin, la vida te ha ido sorprendiendo de manera verdaderamente vertiginosa porque pasas una y luego la otra y luego la otra y no terminan por pasar todas. Aprendemos todos los días, y todos los días estamos listos para asumir un un, una nueva información, un nuevo conocimiento, un nuevo descubrimiento. Te pregunto, ¿tú estarías dispuesta a cambiar todo lo que sabes por conocer la diezmillonésima parte de lo que ignoras? Claro que sí. ¿Por qué? Eh, porque eso que ignoro es lo que persigo saber. <risas> es una consideración verdaderamente profunda, porque, uh -huh. porque uno creyendo que sabe, termina por enterarse que poco sabe y que tiene... Uh -huh. Mucho todavía que trascender hacia la información, el conocimiento, el descubrimiento. Y eso es encantador porque entonces tu vida siempre está llena de nuevas aventuras intelectuales, de nuevas aventuras físicas, de nuevas aventuras de todo tipo. Y eso nos hace crecer y nos hace madurar de manera muy sabrosa. Eso, eso es algo muy, muy importante para el ser humano. Muy importante. Yo me declaro aprendiz. Eh, si vos me preguntas qué soy, soy aprendiz. Aprendiz de las situaciones que da la vida y de las oportunidades que da la vida de aprender. Sí. Y es soy cierto. estudiosa también. Es cierto. De, de hecho, en este universo de las personas que atendemos a personitas que viven con una enfermedad difícil, todos somos aprendices. Aprendemos todo el tiempo. Todo el tiempo uh -huh. estamos captando nuevas informaciones. No solamente todo el tiempo estamos cargando, todo el tiempo estamos buscando nueva información. Tú, tú permanentemente estás buscando nueva información sí. porque tienes que encontrar la ruta que te lleve a la información precisa para tu muchacho. Y todos los demás estamos haciendo lo mismo en diferentes áreas, en diferentes momentos. Todos estamos buscando información, sobre todo en los que nos dedicamos a esto, porque la información es vital para que podamos avanzar. La información es una, con una robusta que nos permite tener un armamento privilegiado para poder argumentar, para poder soportar, para poder sostener, para, para poder hacer que las cosas sucedan. Eso es absolutamente importante. Hace unos minutos, tú dijiste que eh, no te sabías defender. Luego sí comentaste. ¿O que poco te defiendes. Eh... Permíteme hacerte un comentario. ¿Te has dado cuenta que cuando tu mente se ha decidido, tus temores empiezan a desaparecer? Definitivamente. Cuando te sientes acompañada y cuando tu cerebro capta no solo la necesidad que tienes de trascender, sino la urgencia de hacerlo, tus temores se hacen hacia un lado, no quiere decir que ya no existan, pero los sometes al arbitrio de tu valor y de tu determinación, y entonces terminas por ascender a los picos más altos de la felicidad, porque dices, sí pude, porque me lo propuse, y porque nadie me lo iba a impedir, si no fuera yo la que lo impide. ¿Has tenido algún temor tan importante? Y entiendo que sí, pero por favor platicado. ¿Has tenido algún temor tan importante que a la hora que te decidiste a afrontarlo, terminaste por doblarle la mano y sacarlo de tu escenario? Sí. Que le pase algo a mi niño, claramente. Eso es lo que me dio la fortaleza para atravesar el miedo. Por supuesto que tuve miedo, por supuesto que tengo miedo. Pero eso no me impide hacer. Al contrario, me impulsa. Hace que haga más. Y que piense cada vez que llega un paciente al grupo y que cuenta la historia y que nos reflejamos unos en los otros y que decimos pasamos por lo mismo. Atravesemos el miedo juntos. Eh, no hay nada más, más fuerte que creo, o por lo menos desde mi visión, que, que un hijo se enferme. Eh, eso hace que se derriben todas las barreras. Y que lo conocido y que las certezas se caigan todas. Y que tengas que salir a buscarlas. Porque nadie más que vos te las va a dar. Eh, y eso... está Yo siempre me acuerdo de, de ver a un, a un médico muy experto, con muchos... Eh, diplomas y demás. Y me acuerdo que no, había algo que no, no iba de lo que me decía. Y gracias a esa corazonada, y, porque el miedo protege, ¿no, David? El miedo protege. Eh, y ese miedo que me generó, yo seguí buscando y encontré. Entonces, este, el miedo en muchos casos paraliza, sí. Eh, la pregunta es: ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pero también abracemos el miedo como protector. Porque son las saler, ¿viste el tablero de tu auto cuando se enciende la luz roja? Bueno, es esa luz roja que hace que nosotros sintamos que tenemos que seguir para otro lado. Absolutamente de acuerdo. En este momento me vino a la cabeza hablando de lo que tú estás diciendo, de cómo un hijo catapulta la acción, la determinación, la pasión, la entrega y la voluntad férrea. Me acuerdo que el primer nombre de la asociación que construyó todo el esfuerzo que hemos hecho en 25 años fue Pide un Deseo. Pali y Toto piden un deseo. Pali me pidió un deseo. No. Su deseo fue Papi, Quiero que me prometas que vas a salvar mi vida y la de mi hermanito. El día que me dijo eso mi hija, me acuerdo muy bien, fue como si mil millones de soles entraran en mi torrente sanguíneo fortaleciendo mi determinación. Mil millones de soles. Sentía como la lava corría por mis venas y me decía, ve y haz lo que tengas que hacer. Así tengas que Hacer lo impensable, veíaslo. Me hiciste que recordar ese momento. Que por supuesto estuvo matrimoniado con un temor, un terror impresionante, porque yo había comprometido mi palabra a salvar la vida de mis hijos y, claro que sí. y, y temía no poder cumplirlo. Era un terror no poder cumplirlo, y entonces me aboqué, tal y como tú lo has mencionado. Preciosa Carolina, Tú tienes claro que todo el esfuerzo que estás haciendo, todo el esfuerzo que estás haciendo, podría terminar por no favorecer el tema de tu hijo, pero que finalmente favorecería a muchos otros como él. ¿Has contemplado eso? Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo y se lo transmito a muchos de los papás con los que hablamos. Eh, y lo tengo clarísimo porque quizás en el momento en el que lleguemos al diagnóstico de, de Rami eh, haya pasado demasiado tiempo y la posibilidad de prevenir discapacidad que es lo que decimos muchas veces, o sea no es solo llegar al tratamiento es prevenir todas las secuelas que podrían haber eh, no ocurrido de haber encontrado sé y tengo claro que, que posiblemente Ramiro hasta sea un SWAM. Un, un gen mutado sin un nombre y una enfermedad aún identificada, pero tengo clarísimo que quiero saber qué es lo que pasa para que mi hijo se favorezca y todos los que vienen atrás lleguen a diagnóstico y a tratamiento y esa es la gran parte del servicio, sí, claro, que quiero que Ramiro este, mañana no tenga más proteinuria ni hipertensión sí, ya, si me decís Pide un deseo, es ese. <ríe> no tengo ni que dudarlo. Pero también sé que en esta lucha hay muchos de cientos como Rami, eh, a los que eh, la lucha eh, mancomunada y de la mano va, va a favorecer a otros Rami que van a poder llegar antes a su diagnóstico y realmente a obtener un tratamiento. Y lo sé, y lo sé. Y lo abrazamos con Ramiro, ¿eh? Ramiro también lo sabe y eso también es importante. Estoy seguro que lo vas a lograr y estoy seguro que, que va a ser venturoso el día que me digas, lo hicimos David, lo hicimos. Seguro que va a ser así. Permíteme preguntarte, ¿cuánto te ha costado esta lucha? He ganado más de lo que he perdido. Y todavía queda mucho por ganar. Y te voy a decir algo. No me importa perder, pero cómo me gusta ganar. Sí, a mí también. Y realmente no me importó perder. No me importó perder este dinero, este, situaciones laborales y, este, y otras cosas de la vida. Este, que no tiene que ver con como te dije hace un rato con lo que alimenta el alma y elegí ese lado como dice Florencia esto no es un trabajo yo estaría 24 horas hablando y, y ayudando gente y, y buscando diagnósticos investigando porque hacemos como un trabajo detectivesco casi este, y, y la verdad es eso es, es ese sentir, ¿viste? Lo que dicen. Eh, haz lo que amas y no trabajarás ni un día de tu vida. Y nos sentimos así. Y nos encontramos en un zoom a las 3 de la mañana. ¿Y qué hacemos así? Y bueno, y estamos. Este, entonces siento que he ganado más de lo que he perdido y no importa lo que he perdido para ganar esto. Te lo... Bueno, primero reconozco... Lo que acabas de decir es una piedra de toque en la construcción de cualquier esfuerzo. Se pierde, pero se gana. Nuestro trabajo, preciosa Carlina, eh, revela un dilema del espíritu, eh, al cual nos entregamos hasta las últimas consecuencias. Eh, y lo hacemos sin renunciar a las dos columnas más importantes en nuestra vida. Una la que entregamos a la causa, y dos, la que entregamos a los pacientes a los que damos atención, a esos pacientes que viven con una enfermedad poco frecuente, rara, poco común. A veces los costos son muy dolorosos, pero como tú dijiste, estoy de acuerdo, el resultado final en la suma y resta es favorable, porque tienes la oportunidad de hacer lo que tenías que hacer a costa de lo que fuere. Es cierto, cuando yo conocí de la información que la florecita Carolina y tú misma me dieron acerca de tu trabajo, este que escuché por primera vez hace algunas semanas, en donde decían... Carlina se encarga de los pacientes sin diagnóstico. Dices, wow, eso es un hándicap muy pesado, porque bueno, nosotros nos encargamos de los que ya tienen diagnóstico o, o buscamos que vayan teniendo diagnóstico, pero no nos estamos preocupando precisamente por los que no tienen diagnóstico, pero tú te encargas de los que no tienen diagnóstico. Es un trabajo monumental, tanto igual o más que quien trabaja aun cuando su paciente ya murió quien se esfuerza aun cuando su paciente ya se fue quien sigue laborando por el bienestar de otros yo sé que Florecita y Carolina son en parte artífices de esta designación para ti como encargada de los no diagnosticados cuando eh, te lo dijeron Platícame, ¿tú lo propusiste, te lo propusieron ellas o cómo fue el encuentro para encontrar cuál iba a ser tu misión? Eh, Flor y Caro trabajaron siempre con pacientes sin diagnóstico, siempre. Eh, en todo su expertise, el paciente sin diagnóstico no es algo que se creó desde que yo estoy, es algo que ellas han hecho eh, siempre en toda su trayectoria, ¿Por qué? porque un enfermo con una enfermedad poco frecuente seguramente estuvo en este camino de no diagnosticar. Eh, cuando yo me encontré con ellas eh, por Ramiro, eh, claramente deben haber visto algo de, de, de liderazgo, algo de conocimiento también, el tema de, de, de haber estudiado eh, medicina, el tema de, de meterme y e investigar como, como hacemos con Orfanet y las demás redes, Faincibre y demás este, y yo creo que lo que también deben haber visto son las ganas y el compromiso porque yo hoy puedo decirte que eh, a mi gusto no tengo hecho ni el 10% de lo que quiero hacer eh, a mi gusto este, y lo hablo desde la excelencia no desde la exigencia como hablábamos hace un rato eh, y estamos creando redes y estamos sumando médicos y estamos viendo de qué forma eh, estructuramos esto para que sea mucho más ágil para que la respuesta llegue más eh, más simple más concreta este, pero yo creo que este camino que como vos dijiste, es una misión, se ha transformado en mi misión de vida. Este, y como yo les digo siempre a las chicas, eh, lo mejor que puede pasarnos es que entren 10 pacientes y que saquemos del grupo a 5, ¿no? porque ya tienen diagnóstico. Eh, entonces, eh, como misión de vida, eh, es un honor para mí liderar este espacio, lo tomo con el compromiso y con la responsabilidad que conlleva eh, y tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y creo que ya empezamos a rodar, desde estar de la mano con vos este, y, y estar pensando qué hacemos con, con los exomas y con este gran cuello de botella que tenemos los pacientes sin diagnósticos, que son los diagnósticos moleculares de precisión, este, que es donde quedamos trabados, ¿no? Venimos, venimos, Ateneos, FIBI, y lo, la última herramienta que nos queda es donde quedamos ahí. Estamos tendiendo redes eh, internacionales para, para, para tomar el toro por las astas, ¿no? Este, viendo de hacer una ley para Argentina, que nos permita acceder de forma este, verdadera al diagnóstico molecular de precisión, eh, y tenemos muchas iniciativas, por eso te digo este, que, que está el 10%, se ha hecho mucho porque hemos logrado en, en poco tiempo cosas este, eh, que son, son importantes para los pacientes, pero sabemos y yo tengo bien claro que, que, que es una tarea casi titánica, ¿no? pero que cuando eh, el engranaje empiece a funcionar es algo que, que no tiene fin. Eh, eh, he recibido pacientes de Uruguay, eh, David, que Pablo Correa me ha referido, entonces este, me doy cuenta que esto empieza a, a atravesar las fronteras, entonces tenemos que darle el volumen y la velocidad que requiere cierto dentro de poco tiempo voy a invitar a toda la comunidad de Ulapa a que escuchen un summit de salud en México que va a hablar de temas de actualidad temas que tienen que ver justamente con lo que acabas de comentar también el IMEGEN está eh, sí en la agenda para, en los próximos días, darnos una charla completa de cómo puede no solo ajustar sus trabajos hacia la región latinoamericana, al cono sur, sino que esos trabajos tengan una, un aterrizaje correcto para que impacten correctamente y, correctamente y con respeto en Argentina, Colombia, Brasil, en todas partes, en todas partes que, est que estén atentos ahí. Yo tuve oportunidad de eh, eh, ver algunas partes del maravilloso Congreso que eh, terminaron de hacer ustedes hace unas cuantas semanas, observé fundamentalmente dos aspectos que me gustaron mucho. Uno, eh, eh, la pulcritud con la que llevaron el evento, eso me gustó. Dos, eh, la fórmula, la fórmula sencilla, la, la, la fórmula amigable con la que estuvieron exponiendo ante quienes los escucharon y los vieron, todos los conceptos que era importante transmitir. Me sentí muy halagado de haber sido invitado a participar en algún momento en este congreso y en verdad eh, ya lo hice, pero te vuelvo a ti, a Florecita, a Carolina y a todos los que hicieron esto posible los vuelvo a felicitar porque fue un gran evento, fue un evento que merece un reconocimiento porque es una referencia obligada el evento que ustedes construyeron de manera tan cálida, tan, tan decidida, tan humanamente eh, logrado y conseguido eso fue maravilloso, los vuelvo a felicitar de nada mi preciosa ahora vamos a pasar a otra línea de preguntas y como le dije ayer a la caro son más gustosas. Me dijo, a mí me han gustado todas las preguntas, pero estas son más gustosas. Preciosa, ¿cuál es tu sonido favorito? A mí me gusta mucho bailar. Bailar. Bailar. Y tengo que decirte que la música. La música. Cualquier tipo de música. No tengo un género específico, pero... Si hay un ritmo sonando, un sonido, eso me conecta con, con lo que amo. Eso, muy bien. De, de casualidad, ¿bailas tango? No bailo tango. Y es algo que muchos argentinos no hacemos y debemos hacer, porque tenemos que llevar el tango, uh, que son nuestras raíces. Sí. Este, Sé más de música mexicana que de, de tango, mira. No. Este, pero eh, es, es una materia pendiente. Aparte de ustedes que son mis preciosas amigas mexicanas, tengo, perdón, argentinas, tengo algunos amigos acá en México argentinos y nosotros le decimos los tangueros, son bien tangueros, bien tangueros porque como son y bien tangueros porque saben de tango. Eh, en México, no sé si sabías, en México eh, está catalogado que Jacobo Zabludovsky, un comunicador, era el experto número uno en tango del mundo. Tiene una colección, se quedó su familia con una colección impresionante de tangos, eh, algunos inéditos eh, que él fue adquiriendo a lo largo de los años. Y lo refieren como el, el experto... Ya murió, pero era el experto número uno en el mundo en tangos. Carlito, Que como dicen por ahí, cada día canta mejor. Cada día canta mejor. Eh, preciosa Carlina, ¿qué prefieres? ¿Un amanecer en la playa o en el bosque? No, oh, en la playa, en el mar. ¿Por qué? Porque amo el mar. Eso es. eh, Ese... Eh, el agua salada cuida, cura las penas, ¿viste? Unas buenas lágrimas y un buen mar curan las penas. Ok, me quedo con eso, me gustó. <risa> Esta pregunta parece obvia, pero igual no sé. ¿Qué prefieres, un mate o un buen café? Un buen café, no tomo mate. <risa> ok, me sorprendiste. ¿Viste que no era tan obvia? Sí. <risa> ¿Cuál era tu materia favorita en tu escuela? Biología. Biología. Eh, ese eh, Cada que yo hablo de biología, me acuerdo del círculo de Calvin y el círculo de Krebs y decía, ¿De yo, ya me hice ¿Sí? bolas con eso. <ríe> era impresionante cómo me hacía bolas con eso. <ríe> eh, preciosa Carlina, ¿prefieres...? ¿Una charla con muchos o una charla tete a tete, uno a uno? La verdad es que me gustan las dos, ahí no puedo elegir. Eh. Okay. Este, para conocer eh, una persona claramente es el uno a uno, pero la riqueza que te da un grupo, mm, yo, yo participo en talleres este, eh, con, con personas y te digo que las mejores decisiones las he tomado en grupo. Nunca sola. ¡Qué sí, bien! ¡Maravilloso! Cuéntame, por favor, con lujo de detalles, ¿cuál ha sido el momento más asombroso en tu vida? Yo creo que... Mucha gente te va a decir el nacimiento de, de los hijos, ¿no? pero ese es un momento compartido, creo. Es un momento asombroso para mamá y para papá. Y si tengo que hablar de Carlina, el momento más asombroso fue una exposición que di en el aula magna de la Facultad de Medicina. Wow. En la primer materia que cursé en anatomía, este, con el que no sabía que era decano en esa época. Eh, me, sentí, me sentí yo, sentí que había encontrado mi identidad. ¿sí? ¿Vos? Por eso te lo cuento, porque me marcó, porque dije, ah, esto quiero ser. Y, y hacia allá va mi futuro. Y tengo que decirte, como decía Steve Jobs, que la vida es un conectar puntos, connecting dots, pero de, de ahora hacia el pasado, y me veo en ese, en, ese, en ese momento glorioso que fue para mí esa exposición. Ese fue un Donde, un... Era o sea, fue Donde era yo. Donde era yo. Sí, viste que de, bueno, después cuando sos mamá o papá pasás a ser otra persona. Sí, Pero, pero tu ser, este, Carlina, David, Florencia, Carl, es, se marca en un momento de tu vida y esa fue la marca. La marca de que quería trascender en algo. Que no quería estar detrás de un escritorio. ¿Qué edad tenías en el momento este tan asombroso? 19 años, y lo tienes grabado como si fuera hace 5 minutos, a fuego, sí, maravilloso, a fuego. y me vino porque vos lo preguntaste, porque este, lo traje, todos, todos, eh, lo que dijiste al principio es cierto, cuando uno es papá dice, bueno, pues seguramente uno de los momentos más impresionantes en mi vida ha sido cuando fui papá, yo personalmente la primera vez que fui papá estaba Viendo el parto, casi me desmayo con la sangre. En fin, tuvieron, pudieron detenerme a tiempo, pero casi me desmayo. Eh, pero sí, todos, y me gustó lo que dijiste, en lo esencial, el ser más íntimo, tenemos un momento de asombro impresionante. Impresionante. Uno, uno que, que nunca se te va a olvidar en la vida. Jamás se te va a olvidar en la vida. Eso es absolutamente una realidad contundente. Que te, te para en la vida, ¿no? ¿Mande usted? Te, te para en la vida. Sí, sí, sí, sí, es, es, es impresionante, es, es simple y sencillamente, a veces inenarrable, porque dices, ¿cómo pudo suceder esto? O sea, ¿a, ¿a qué hora se dio? ¿Por qué se dio? Y, y, y sin embargo, ahí está para la eternidad, porque hasta el día en que estés eh, muriendo, te vas a acordar de ello, porque, no sé, alguien ha dicho, o muchos han dicho, que cuando estás muriendo, tu vida pasa por aquí. Sí. Entonces, puede ser que hasta en ese momento lo estés viendo. Ah, pero, uh -huh. Preciosa Carlina, ¿cuál es tu caricatura favorita de históricamente? Sarakei. ¿Cuál? Sarakei. Que no es, es, eran unos dibujos. Ah, no okay. sé si les... no, es que eran unas niñas eh, muy románticas, pero también muy bohemias, muy, este, que tenían unas figuras este, con rulitos. En mi época, a ver, yo ahora tengo el perolazo, pero yo era una niña con rulos, eh, morochita, y todas las, las ídolas de, de ese momento eran la Barbie, Rubia, esbelta, y yo no me identificaba con ninguna de esas. Este hasta que vi a las muñecas estas Sarah Kay que tenían rulos, que estaban despeinadas, que su ropa no era perfecta. Y ahí fue cuando me identifiqué. Después te voy a mandar una imagen de mi Sarah Kay. Y sí, por favor, me va a dar mucho gusto conocer a tus ítems, totems de aquel tiempo. Sí. <coughs> Preciosa Carlina, en esta ruta final de la entrevista que ha sido para mí verdaderamente sabrosa, ha sido una charla exquisita para mí. Te quiero pedir que si yo no te he preguntado algo que a ti te hubiera gustado, te hubiera encantado que te preguntara, por favor, házmelo saber y dinos qué te hubiera gustado que te preguntara y qué me hubiera respondido. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es tu sueño? Trascender en la vida de otros. Está... Ser la voz de los que no, no tienen voz y, y hacerlos sentir distinto. Hace eh, unos minutos eh, te decía que tú tienes claro que estás sumando para muchos. Tienes claro que estás agregando valor a muchos, a muchos. Y que a lo mejor en este esfuerzo enorme eh, estabas dejando atrás a Carlina. Estabas posponiendo lo que para Carlina pudiera representar el éxito, pudiera representar lo trascendente. Pero me comentaste que lo hacías con enorme gusto y disposición porque tu intención en la vida es servir, acompañar, atender, atender proponer, hacer que las cosas sucedan y eso es maravillosamente importante, maravillosamente importante. Hay una gran cantidad de mujeres y hombres en el mundo que, que se han propuesto ayudar y apoyar. Algunos lo han conseguido porque tienen voluntad férrea, algunos otros fueron golondrina que no hizo verano en tu caso y en el caso de mis queridísimas eh, amigas de Ulapa las veo con toda la energía y los arrestos para poder hacer lo que sea necesario en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, yo me siento enormemente halagado de poder charlar con todas ustedes y con todos los que me falta por charlar, porque aprendo de cada charla Conozco mejor a mis queridísimas amigas, las entiendo mejor en su vocación de servicio y en su vocación que se afana por, por hacer que otros tengan oportunidad que no han tenido. Eso me da un enorme gusto. Hay una pregunta que dejé para el final porque cuando empecé a hablar contigo y comentábamos acerca de de los, de los pacientes sin diagnóstico, eh, eh, en verdad me, me conmovió eh, saber que hay personas como tú dedicadas a eso. Sí, eh, de Florecita, Carolina, un servidor y muchos otros, pues tenemos que atender a veces información de pacientes que no han tenido diagnóstico y vamos buscando, pero no nos dedicamos necesariamente a eso de manera específica. Tú sí, tú sí, y otros en el mundo sí lo hacen de manera específica. Carlina, ¿alguien en tu familia te ayuda a esto? Sí. ¿Quién? Mi sí. marido. ¿Tu marido? Sí. Y eh, es, es algo muy íntimo esto. Pero eh, eh, hemos decidido en conjunto eh, que yo no tenga que eh, aportar con dinero a nuestra casa. Eh, para poder dedicarme a, a esta misión que yo considero que es mi misión de vida y, y lo que él me dice a mí me llega muchísimo porque él me dice que es muy importante y que no es tan habitual que en una familia alguien cumpla el sueño de vida y que él me acompaña desde ese lugar él, él se fascina cuando y yo le cuento, vio todo el Congreso, eh, ahora el Congreso está on demand y me dice, ¿qué charla me perdí? ¿Qué no vi? Este, cuando le cuento que estuvimos con Flor en una reunión este, con gente de Suecia y de Italia y de Australia, que nos pasó ayer, este, y ves que estás cumpliendo el sueño y que estás ayudando a muchos y que esto, esto empieza. Y él se va cada mañana. Feliz su trabajo sabiendo que yo. ¿Y qué sum tuviste hoy cuando llegamos y, y charlamos a la noche en casa? Y Gerardo es, es, es un motor y es un un, un, un, un gran placebo, un gran colchoncito donde caer, como digo yo, ¿no? Este, porque sentirse apoyada en esta, en esta búsqueda y en esta. Que es una lucha, es una conquista no este, como que le, le empecé a cambiar las palabras yo a, a la lucha le digo conquista y me empiezan a pasar esas cosas este, y, y tener eso estar con, con él de la mano sabiendo que yo puedo estar en este espacio eh, es, te alivia relaja. Ya lo creo, ya lo creo. Hay una estadística para Latinoamérica difícil de asimilar. Empiezo con la estadística de México. Casi siete de cada diez familias con un enfermo que padecen este tipo de, de enfermedades, solo tiene mamá, no uh -huh. tiene papá. El papá se fue, huyó o simplemente se perdió no fue solidario con, con la familia y es la mamá la que lleva todo el asunto. Y para Latinoamérica no es tan diferente. Muchos hogares con enfermos con padecimientos de este tipo solo tienen mamá, que es el bastión más importante de la vida, es el centro de la verdad poderoso en torno al cual giran todos los elementos que se disponen para atender con categoría con cariño, con disposición, con determinación a su paciente. Las mamás latinoamericanas tienen de mi parte un concepto muy elevado. Son personas extraordinariamente decididas a hacer lo necesario para que sus seres queridos tengan la mejor oportunidad. Y bueno, tú eres del otro lado, el ejemplo que es muy gustoso conocer que, que alguien te apoya de manera tan decidida, tan desinteresada, tan amorosa, tan, tan, tan valerosa y tan, y tan cercano a ti. Y en la calle codo a codo son mucho más que dos. Y hacen un trabajo genial y tienen de una parte la fórmula para trabajar incesantemente a favor de la causa y de la otra los recursos para quien está en la causa no tenga ninguna causa para someter la el abandono o, o la pérdida de la emoción por lo que hace esta casi una hora menos cuatro minutos han sido verdaderamente gozosos para mí yo espero que para ti también hayan sido gustosos porque lo más importante de estas charlas es que Hoy mismo hay personas que ya te conocen, vamos a transmitir y poner tu, tu, tu charla en, en la red para que otros la conozcan. Y así como yo que hoy entendí y aprendí cosas de ti, otros van a entender a Carlina Paternoste de una manera más grata, de una manera más directa, porque la comunicación bidireccional que tuvimos hasta este momento ha sido no solo... No solo enormemente grata, cariñosa, respetuosa, de reconocimiento hacia tu persona, porque me parece que, que igual que Flor, igual que Car, eh, Carolina e igual que otros, tú mereces un reconocimiento especial porque, porque estás trabajando por lo que más quieres y adicionalmente estás trabajando por otras personas a quienes también quieren mucho. Muchas gracias, Carlina, por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu disposición, por tu bonomía, por tu generosidad en cada uno de los comentarios. Muchísimas gracias por regalarme algunas expresiones que voy a ocupar, las voy a tomar. Eso del peón y el rey al mismo cajón, eso me gustó mucho. Y bueno, por supuesto que en cada una de las charlas que tengo, los queridísimos amigos y amigas me regalan algunos pincelazos que son geniales y que voy a, y que voy a ocupar para mi discurso diario. Muchas gracias, preciosa Carlina. Te agradezco en todo lo que vale tu participación. Va a estar en la red en las próximas horas. Te, la voy a, te voy a informar cuando ya esté lista. Y por favor, regálasela a quien tú quieras regalársela como información para que la puedan ver. Pero sobre todo, a tu Rami y a tu marido Gerardo. Diles, aquí está la entrevista que hicimos y que eh, ahora pueden ver no solamente ustedes, sino muchas otras personas. Muchas gracias, preciosa. David, gracias. Eh, las tengo en retribución las mismas palabras que tú me diste. Tu, tu empatía, tu generosidad, eh, tu cariño, este, tus palabras tan sentidas, eh, hacen la diferencia, David. El amor hace la diferencia. Eh, hay que ponerle amor a las cosas. Y vos le pones amor a cada una de las cosas que haces. Y eso te lo tengo que agradecer, y te hace el líder que sos. Este, gracias, gracias por todo lo que haces por nosotros. Eh, por esta red maravillosa que con Florencia, este, no sé, son como nuestra Frida, y no sé, son, son inspiradores así a ese movimiento... Este, de líderes que queremos ser como ustedes, yo me siento así yo quiero ser como Flor y quiero ser como vos, y quiero ser como Caro eh, y, y la verdad es que sentirse así eh, en una misión de vida este, hace que no lo quiera soltar nunca más y más allá de nuestros hijos, ustedes también son motor nuestro para ser, así que muchas gracias David y a Celia también. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlina. Como siempre digo, o en muchas ocasiones lo señalo, el trabajo por todas las personas que viven con una enfermedad rara, poco frecuente o poco común, siempre tendrá que ser apasionada entrega y nunca graciosa huida. Nunca graciosa huida. Nunca. Preciosa. Un beso respetuoso, cariñoso para ti, un beso para toda tu familia, un abrazo para tu marido, para tu hijo Rami, y que todo vaya bien con la vacuna, <ríe> que, que, que hoy y siempre te sientas ya mejor, pero sobre todo, sé feliz como lombriz, y después te mando un libro acerca de la difícil vida de las lombrices. <ríe> Gracias, querido David. Gracias transmisión exactamente cinco segundos. Cuatro, tres, dos, 1 Gracias, Gracias a ti, preciosa.